Muy buenas noches, Pastor David. Soy el hermano Álvaro de Manín Perú y este es mi testimonio. El día sábado a la medianoche de la semana pasada, mi perrita había presentado dolores estomacales. Sus dolores eran tales que chillaba, se movía de un lado para el otro, estaba agitada y al momento de escritar no podía, chillaba de, de dolor. Cosa que reproduje la oración de Paso principal a su lado. Con un pañuelo sobre ella, también con el pañuelo de sanidad, y los dolores calmaron. Ya no chilló, ya no, ya no tuvo esa agitación que, te, que tenía antes. No obstante, el día domingo, uh, el día siguiente, por la mañana, cuando hizo paseo, paseo de las mañanas, salió rápidamente y comió pasto. Cuando hizo eso, comenzó a botar gusanos. Unos gusanos blancos largos y al regresar se lo comenté, se lo comenté a usted, le pedí que obre por ella, le envié sus fotos, sus datos, su nombre, su edad y también estoy viendo porque antes no sabía, comencé a ver qué tipo de gusano podría ser y también se lo comenté a usted y ahí usted de manera rápida me comentó que ya había hablado por ella porque le estoy agradecido también, muchas gracias y desde entonces mi perrita no ha vuelto a presentar más esos dolores, ni estomacales, ni tampoco ha vuelto a botar algún tipo de parásito, ni algo similar. Por lo que le doy gracias, Pastor, y también espero que este testimonio sea para la gloria de Dios, que no importa cuál sea el problema, sino que siempre pueda dar la sanidad, aún así sea un animal. Muchas gracias.